Las bullas del día, todo lo que acontece en el mundo. Loso Sobroso, locutor cristiano. Antivacunas. ¡Muere del COVID! ¡El antivacuna muere del COVID! Marcus Lamb, fundador y director general de la cadena de televisión cristiana conservadora Dice Star Television New York. ¿Eh? Wow, ¡Wow, wow! No, lo dejé? no, no. ¿Eh? Esta inglesa pulcro, Gracias. uno de los principales Gracias. antivacunas, falleció a la edad de 64 años, semanas después de dar positivo en la prueba del COVID-19. El hijo de Lamb, Jonathan, había descrito anteriormente la infección de su padre como un ataque espiritual del enemigo. Bueno. Para derribarlo en <ríe> una emisión Dios. de la red, la semana pasada informó. Esa cadena, la Daystar Television Network, se convirtió en una plataforma de desinformación y teorías conspirativas durante la pandemia de la COVID-19. Acogió a teóricos de la conspiración como el grupo de desinformación America's Frontline Doctors, que afirmaba en un video viral que el COVID-19 podía curarse no con mandatos de cubrebocas y cierres, sino con el medicamento contra el paludismo, la hidroxicloroquina. La cadena también ha recurrido a Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente estadounidense John Kennedy, que es un destacado antivacunas. En los últimos meses, varios locutores cristianos prominentes en contra de la vacunación han muerto a causa del COVID-19. Estos son los presentadores de radio Dick Farrell, Phil Valentine y Mark Berner, que no estaban vacunados y murieron después de contraer el virus. Nosotros lamentamos este fallecimiento. Esto que, es, atención, para aquellos que no que quieren vacunarse ahora que salió otra rama de lo que es el COVID-19. Oh, este señor, pro, ¿cómo se dice? Hizo propaganda para uh -huh. que no se vacunen y murió del COVID. Es decir, que usted lo que tiene es que vacunarse. Con vacunarse, usted no va a evitar que le dé el COVID, pero sí va a evitar que entrara una gravedad. Exactamente. Y que muera. Eso no, es lo que usted está evitando. Estamos tratando de evitar con la vacunación. Entonces usted, ¿Qué? ignorante, uh -huh. porque hay personas ignorantes. Uh -huh. ¿Eh? Tratábamos de evitar, Néstor, eh, con, con la vacunación, te decía, que el COVID-19, convertirla de una enfermedad que no sea mortal, eso es lo que estamos buscando, porque el COVID-19 es mortal. Entonces, Entonces este con caballero, la yo estoy buscando saber, eso, que no la opinión mortal. Villalona de los seguidores de Él. Porque la gente está equivocada con los seguidores cristianos. Usted tiene que seguir a Dios en cuerpo y alma. Hable con Dios, que Dios quiere a todos sus hijos iguales. Antes de usted acostarse en el día, cuando usted esté en es mata, cuando usted esté feliz, dele gracias a Dios. Porque hay mucha gente que aquí, cuando están en mala comienzan a clamar tú tienes que clamar a Dios todos los días hasta cuando usted va a comer gracias padre por Mi, este alimento mira mira ahí ese titular verdad de la prensa internacional él decía el pastor que orar es mejor que vacunarse oye ya y pero qué pasa bueno ahí falleció claro. no, no, tiene, no no no no tiene una razón el, el orar no tiene ninguna comparación con nada en este mundo pero sí hay que respetar lo que es las leyes terrenales exactamente porque Dios hizo el mundo con todas sus leyes ¿Entiende? Sí. Entonces, usted no puede, yo te apuesto a ti, porque yo cojo como cuerda con estos temas. Uh -huh. Que ese señor le oraba a Dios para que llegara una vacuna, porque antes de llegar la vacuna, de existir, yo conozco personas que le oraban de rodillas a Dios para que llegara la vacuna, y hoy no se quieren vacunar. Entonces, usted está tentando con su vida. Usted está tentando con su vida, usted tiene que vacunarse. A usted no le gusta estar trancado, a usted no le gusta que la policía lo pare, a usted no le gusta que el aire del pueblo lo, lo grabe, a usted no le gusta amanecer preso, a usted no le gusta eh, eh, restricciones, usted tiene que vacunarse. Porque si nos vacunamos todos, ¿qué pasa? No hay restricciones porque estamos todos inmunes. Uh -huh. ¿Entiende? Si usted, si usted es lo que protesta porque lo graben cuando lo agarran preso, no, vacúnense. Si usted, de lo que no le gusta, que lo tranquen a las 3 de la tarde, a las 12, vacúnese. Vacúnese. Exactamente. Si usted, de, de, lo, de lo que le gusta andar en los teteos y le gusta andar en la discoteca, usted lo que tiene que vacunarse. Uh -huh. Y ya, porque si todos estamos vacunados, todo sigue normal. Exacto. Claro. ¿Entiende? Entonces, debemos de dejar esa ignorancia que nosotros tenemos como dominicanos. Porque además en este país, que hay la mayoría de ignorantes que no se quieren vacunar. Ah, no, que se están muriendo está bien, vamos a hacer una apuesta ¿cuáles son más? lo que se han complicado con la vacuna y otra enfermedad o lo que se han muerto del COVID y si la cifra suya gana yo no me vacune porque siempre lo he dicho si usted tiene enfer otra enfermedad, usted debe ir a un médico y, y, y, y pedir una constancia y platificarla y ponerla chiquita como usted pone lo de la vacuna. Para que vea, como usted entre en los sitio, vea, yo no, yo no me he vacunado porque yo sufro de esto. Exactamente. Y lo muestre, mire, no, eso me puede complicar y causarme la muerte. ¿Me entiende? Usted tiene que ser inteligente. Usted es usted es fulano, usted tiene un, un caso, usted no se puede vacunar. Vaya del médico y una vez, venga, médico. Uh, hágame ese papel, vea salud pública. Yo no puedo vacunarme porque eso me complica y me puedo morir. Vínelo ahí, ya está bien, güey. Claro. Ojo, y no es quitándole peso, ni quitándole por pues, su creencia o la opinión a ese ya fallecido locutor, porque sabemos que tiene su creencia, como decía el artículo, de que orar, que, ok. Pero como persona cristiana, ¿verdad? Que sigue Exacto. a Dios, no debe de propagar en la persona no hacerlo. Exacto. Y la gente juzga por eso. Entonces, eso mismo pasó la vez que hablamos de la youtuber que decía lo mismo. Y mira lo que le pasó. Y mucha gente, no, por esto y lo otro. No es que le estamos quitando sus puntos de vista porque nada es obligatorio, ¿verdad? La gente tiene derecho a su vida, pero ¿qué pasa? Que por uno muchas veces pagamos todo, ¿cierto? Entonces... Es lamentable, como dicen esto, la cantidad de personas que buscaban una salida, que perdieron familiares, que nadie sabía qué iba a pasar de nosotros, que si ya del mundo se iba a acabar porque fue algo nuevo y de repente y que está la solución en nuestras manos, que no la han proveído a nosotros gratis, gratuita por ahora. ¿Verdad? Para que no lleguemos a esa gravedad, para que el hospital no se infecten, porque recuerden que todos esos doctores, enfermeras, personas hasta que limpian sus hospitales, tienen familia, que están arriesgando sus vidas para que personas estén inconscientes y no quieran tomar ese paso en sus vidas, que es ayudar y que volvamos a la normalidad teniendo la fuente que es la vacuna. Entonces con este tipo de ignorancias u opiniones que están surgiendo y que se propagan es que seguimos retrocediendo y lo que queremos fomentar y nosotros mismos aquí en el programa propagar es que se vacunen. Ya no es por gusto, es obligación, porque si no iniciamos desde ahora, ¿hasta dónde vamos a parar? Y pensar no solamente en usted, sino en su familia, en la familia de otra persona que se está arriesgando por el bienestar suyo o de algún pariente cercano y que usted por la inmadurez, por el orgullo, no quiere tomar la decisión de vacunarse. Así mismo, así mismo. Hay que dejar la ignorancia. Ya hemos visto varias personas fallecer. De estas personas que hacen campaña en contra de la vacuna, Sí. Como, como fue la brasileña, luego una, una española. No, no, que, diga eso, que la no, brasileña que... nos comía a nosotros. Sí, que nos comieron a nosotros. No, y las youtubers, ¿verdad? Y YouTube, las youtubers eh. que también nos comieron. Entonces nosotros aquí ya hemos hablado de esos temas, de gente que se van en contra de la vacuna y al final terminan muriéndose del COVID-19. Entonces, el calma, el calma de, de qué sé yo, o lo, o lo que tenga que ver con eso le cae arriba ¡rum! y lo desaparece antes de tiempo entonces si usted sabe que, que la, eh, hay una manera de usted por, por lo menos eh, eh, aguantar la, la enfermedad cuando llegue de la vacuna póngase eso y desde ahí señores pero a, a, tengo varias varias personas la llegada a mis amigos que están, están haciendo campaña y haciendo marchas ya y creando piquetes no, por, por la vaina de la vacuna para en contra de la vacuna <risa> aquí en República Ay, Dominicana. Y contra la tarjeta vacunación, lo hemos hablado sí, también. Sí, por no, por porque, por, por, porque le piden la, la, la vaina y e, e, yendo al banco. Entonces prefieren ir hace un piqueta con un sola a, a, en vez de irse a vacunar que le den su tarjeta y ya se, sigue su vida normal que hay gente que prefiere pagar eh, que hay gente que prefiere pagar el motoconcho que vaya y te haga que, lo que tiene que hacer yo tengo tarjeta. mi tarjeta ahí eso está disponible Cualquier vaina, envío, que le llegue al supermercado, <risa> ya y de dos mil pesos para adelante estamos cobrando. Mira, mil mil por un mandado ahí. Hablando de esto, que eh, hay que presentar los que no se han vacunado aquí, ¿eh? Sí, aquí, <risa> yo estoy cayendo atrás. <risa> pero está? fui y le tiré dos fotos a uno y estaban vacunados ya. Ah, ah bueno, muy sea, bien. ya Están vacunando, pero estoy atrás de unos cuantos para subirlo aquí.